Aurimar Rodríguez llevó propuestas sociales a Mujeres de Vargas. La coordinadora nacional de mujeres del comando de campaña del candidato presidencial Henry Falcón, Aurimare Rodríguez, realizó este jueves un recorrido por varias comunidades del estado Vargas donde recogió los testimonios de jóvenes y madres varguenses que quieren un cambio en Venezuela. Nota de prensa. 96. El recorrido, que comenzó por la parroquia Carlos Sogublete del municipio Vargas, y se desplazó hacia Catialamar, La Guaira, Nayuata y Urimare. Tuvo como eje llevar propuestas y planes de integración social a las mujeres y madres más necesitadas de la entidad, que sufren diariamente los problemas de escasez, inseguridad y falta de transporte. La dirigente femenina hizo un llamado a las mujeres para que se activen y salgan a votar el próximo 20 de mayo por un cambio en el país. Durante el recorrido Rodríguez estuvo acompañada de las líderes parroquiales, Isabel Labrador, secretaria regional femenina, María Guaregua, secretaria parroquia Carlos Sogublete, y María Lama secretaria juvenil regional. Madres y jóvenes le manifestaron sentirse agobiadas principalmente por la falta de servicios básicos en la entidad. La escasez de alimentos y el sistema de salud, así como la inseguridad que viven constantemente. Del mismo modo, manifestó que hoy Venezuela busca un cambio, y que es con la presencia y participación de las mujeres que activamente se logrará. A su juicio, son las madres quienes están más cerca de la realidad venezolana y que sufren para llevar el sustento a sus hijos. La Coordinadora Nacional de Mujeres de FAIGON, también cuestionó que niños en edad neonatal mueran por la falta de atención médica, y las graves condiciones en los centros hospitalarios que sufren las madres venezolanas. JPEG.